Hola, sigo, me dicen por ahí que siete pecados vienen para destruirme No lograrán tocarme, ja. porque los guerreros Z vienen de mi parte Vayan los siete con el cerdo a llorar, ardenme liodas entre mí Kamehameha, tiren a matar sin pedir un porqué Si los destrozaré, sin no usar el Kaioken, ok Un enano pervertido no me hará nada, es más Capitán Luffy con los Mujiwar Ya veo, me copiase el peinado de esa allí no te preocupes por ti, irás de nuevo Colis Así que Naruto, te destroce de nuevo Estás peleando contra Meliodas Cabeza de Percede Perdón, perdón <risas> Es que este se parece Me presento como su líder de los pecados capitales Contra simios que dejaron de ser tan especiales Voy a demostrarles de lo que mi poder es capaz Si quieren que los perdone, pónganse de rodillas Goku, la verdad es fuerte, pero también es pendejo No pudiste contrasear, de él se encargó tu hijo Invítame a tu torneo, veo que es muy divertido, no pudiste con Pablo Morsa será más fuerte, dispo modo asalto activado para acabar la batalla, demostrar que los pecados son mejores que los hayan, cacarotorre una energía para poder derrotarme, no hay problema, lo devuelvo con un simple contraataque, sate sate sate es hora de terminar, con la fusión de chiste y las técnicas de Jackie Chan qué más da, te metiste en este problema tú solito, que te asustan las vacunas vaya pobrecito, déjate de mamadas, ya deja tus mordiscos o quieres ver como mi puño te reventará el ¿Qué dices? ¿Que voy a arder en tu técnica? Antes del Jameja prefiero la onda vital. A los guerreros Z le romperemos la jeta. Tu callo Ken puede que no te funcione bien. Admítelo, tú y tus series son una leyenda. Sacan series nuevas para que no los olvide. A un lado ha llegado el príncipe Vegeta Si no quieres ser aniquilado mejor no te metas Eres el pecado del orgullo, respeta Pecado será que destroce tu jeta? Vengo de un linaje de guerreros Desde niño conquistando planetas enteros Asesinado hasta a mi propio compañero Para luego enfrentarme a un príncipe de pueblo <risa> Necesito convertirme en Super Saiyajin. En esta batalla ya se acercará a tu fin. Pues quiero hacerlo al estilo más green. Con este verso te atravieso como espadachín. Te enseñaré un orgullo abismal. Pues para este ataque tú no eres rival. Daré el sol con mi ataque, que mal. Aquí te va. De noche soy un vertierno, pero de día soy el infierno, soy el león del orgullo, te mataré con tan solo un murmullo, soy fuego lavado en un volcán, El león del orgullo me llaman, soy el cabra con tu vida patante. Mataría esta Peter Pan mi nombre, el poder te ha paralizado y tu ojo palpita. Es como cazar en el sur una palomita, tu palabrilla me irrita. Te destrozo con mi tesoro sagrado rita. Ahora solo el mono grita. Tocarme para ti es imposible. Y no soy extangible. No ves mis golpes y no soy invisible. Te arrepientes, pero el tiempo ya es irregresible. Elimino a todos los guerreros. Estos niños no con la gravedad de este cometa, sin moverme los borré de del planeta, en especial al bujón de Vegeta. Me divertiría más que Me encuentro en el ring de una nalgada, de una nalgada, ese fue su fin. Así, Así no es su manera, su manera su de intentar su ganar su con puros ataques ataque directos. Directo. Según de lo que viaban, la zorra no tiene mi efecto. Todos quieren a la codicia con ese ombligo tan desastroso. Después de su caída, nuestras casas guardarán reposo Que tenemos que humillar a los siete pecados capitales. Imaginaba que eran ellos preferirle a las clases virtuales, pero me estoy rebajando al. Enfrentar a estos tales Todos inmortales En artes marciales, Los de poco pañales Es cierto padre que en ti Dos veces un ataque no es efecto Entonces no encuentro la manera De cómo ganarán estos pendejos Los maltrato, los saco Y los esquivo con puros reflejos Les apuesto que la avaricia No puede seguirme en este juego Siempre buscas vencer A Meliodas perdedor A Scanner lo crearon Cagando y para lo peor Esa tonta serie aburre Desde el primer capítulo No era necesario liberar Todo mi estado Yo contra un payaso con casco y traje verde Un Que se Héroe. Con mismas técnicas, no se saben otras Les ganaría todo, yo sin ser el prota Venimos en equipo a causarles su derrota Estos guerreros Z, son solo basura Con tontos torneos, no con acción pura Pelear contra nosotros, su muerte es segura Hasta el maestro acabaría con ustedes Enfrentarnos a nosotros, ni siquiera pueden Porque el zorro pan salió de cacería Saben que los mataremos, si fuera ustedes correría Déjenme algo que me divertiré Tan solo segundos su corazón lo cortaré. Hey. Aquí los pecados les han dado una lección. Aprendan nah, que nuestro anime siempre será mejor. Soy el campeón de toda la humanidad. A su gigante no puedo ganar. Usted puedes encargar? Bueno, unos... satanes pero más caramelos al terminar. Voy a convertir en caramelo a la gigante. Mi merienda, los siete pecados en mi barriga, mi llegada. Pues su ruina en sí. Hagan su testimonio. Ya que se avecina el verdadero demonio. Haz ah, lo que tanto creaste, ya lo hice yo Esta no no te humillo Merlin Lo sé mejor, la verdad Meliodas Yo con maldiciones y digo 3000 años más de tus errores Ahí va el inmortal, con su niña Que le voy a matar, a Meliodas Tienes que asesinar, que has contado Sacrificar una amistad, no mencioné A la gigante, pero claro si sí, no hizo nada Importante la ya verdad, ya llega la pelea La gigante Diana, si Majin Se enfrenta, ya saben que gana Y es que fácil le gano, a esta Gran bola, yo aquí te derroto con todo chicle de goma sabemos que Dragon Ball Nunca nos gana, pues solo hay monos Que andan por las ramas, su poder es tan pequeño Y eso es literal, les falta fuerza chicos Comanse un cereal, porque le ganaría Hasta escanor de noche, solo pierdo mi tiempo oh ya derroche, mataré a Patricio, ah oh, no llama llamabu, perdón, es que muy parecido Son él y tú, se supone que eres hombre No lo puedo creer, si eres rosadito y te va a vencer Una mujer, qué vergüenza, dan y se hacen llamar Guerreros, unos son rojos y otros son extranjeros. El androide 17 está presente en la batalla para destruir a todos estos canallas. Pecados capitales que quedarán como pilares no podrán aguantar ninguno de mis ataques. El pecado de lujuria quedará nhicos, ni un minuto durará. Este muñequito, una marioneta contra inteligencia artificial, no es por presumir, pero sé quién ganará. Tan solo una ráfaga de aquí me bastará para con tu vida lograr acabar. Hasta Yamcha resulta ser mejor rival Tú no me sirves ni para entrenar No pidas la revancha porque igual perderás el bombardero de luz Ya marca tu final fatal, ya no hace falta más Los pecados capitales ya no tienen ni un chance de ganar te ha llegado a destrozar tu legado Al igual que tú, también fui creado Con la diferencia de que yo soy mejorado Pero te de chatarra que han humanizado Soy el pecado, la lujuria, así que prepárate Solo falta que tu hermana venga y te rescate Ni los dos juntos pueden con el plan de ataque así que te ríndete Si no, tú no quieres sí. que te mate, areja que mate Bro, tú me dices wow Al escucharme flow, man Escúchame bien, ye yeah. Mejor contra 100, yeah. Tú no la pasas por para salir ganando. Los guerreros Z no pueden con los pecados. Pobre de su anime, ánimo. otro es mejor. Nosotros no aburrimos como ustedes, perdedores perdedor y mejor. Títate. Títate y lárgate. Llegando para combatir, concentra en mi combate Te cortaré con mi espada como cuando hice con el Dragon es lo mejor no hace falta hacer debate Sangraste tanto por la nariz que con eso ya sufriste Vas a perder conmigo, la causa es mi gran y Tu encanto es sonrojarse por Diana, esa es la verdad Solo me hace reír, ya madura Que tú con ella nunca serás nada Como los guerreros, más fuertes los vamos a derrotar Vete a coser, ropa que lo único que podrás lograr Porque de acá no tendrás escapatoria Te pegaré en la cabeza y perderás la memoria Dices que tú eres el picado de la pereza Pues yo soy el guerrero que te cortará la cabeza Yo estoy con tus es indiana, siento pena por ti Tranquilo que los guerreros, esta ganaremos aquí Mejor vete, yo todo lo hago de forma sutil Te vencí hasta un abuelo, eres solo Niño inútil, uso el Super Saiyajin Y vencerme ya no puedes Kimmy es aquí, pero un rey tú no eres con mi espada pude cortar a o a la mitad Un guerrero muy poderoso, entonces tú qué harás Yo no necesito el Super Saiyan Blue aquí Fácilmente te derroto con mi espada de Ki. aquí ha la batalla, el pecado más valiente Si tocas a Diane, espera que te reviente El rey de las aulas contra el viajero del tiempo Tu futuro es oscuro y nunca estarás contento Los demás Saiyajin pueden irse al infierno no, no me dan batalla como todos los mandamientos Esos sí son rivales, no como estos canallas Sientan con mi magia su cuerpo a metralla Y sin fallas con Meliodas los veré morir Como Moro en el manga que a Goku le dio su fin Yo me paso por el gira Girasulto, Orgullo, Saiyajin Acabarán derrotados y muertos como Krilin Hasta aquí ha llegado el pecado de la pereza Y con certeza les daré un tiro en la cabeza Se creen los mejores del anime a nivel mundial Pero ninguno le gana el mejor pecado Capital